Hey, ¿qué onda amigos de Youtube, espero que tengan un día de buena suerte, volvemos con GTA 5 porque no se puede otra, no voy a sacar el GTA 6, a pesar de que Rockstar ya sabe que suplicamos el GTA 6, ya no man, son varios años, neta no sé cuántos pero... Desde el PlayStation 3, ya va a salir a PlayStation 5, es que era como, ya, saca el GTA 6, no sé. Un red de algo que no sea el GTA 5. Eh, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ya. Pero <ríe> bueno, es que me, me desespero mucho que, con eso de que me llame de repente, luego ya no me acuerdo de cómo colgar. Apenas llevo unos días que no he jugado y eso me olvidó. Bueno, en sí, eh, primero antes que nada, quería. Antes de empezar con la acción, ya que se me antoja una una wars, como no. Eh, ¿quién nos enseñarle unas armas que me compré con el dinero que me dieron cuando regalaron el GDA5 de no sé, Epic. Unos. Esta. Ok. ¡Surprise, motherfucker! <risa> <risa> ¡Ese compas se quedó loco! ¡Oh, sí! Y me vamos a robar la Bishimoto. La Ah, no, ¿la policía? Eh, hola. <ríe> Agarra la moto, favor. <ríe> bueno. En sí, sí. <ríe> Esa es una arma de las he comprado que son alienígenas, pero además hay otras. A ver, oh, shit. Hay que escapar de la policía antes de ir a la Real Wars. Pero bueno, oh shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. A ver, a ver, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Se supone que en el pasta no me ven. O al menos no debería. Bueno. En sí, esta es una de las armas... Potentes alienígenas que yo tengo Y pero en el, es que ahorita el servidor anda un poco tóxico No sé por qué, pero yo nada más entrar Ya me habían matado O sea, apenas estaba como diciendo Ah, pues, tranquilo, empezamos Y no, pues me mataron, ni siquiera lo pensó Así que dije, antes de que ese broma voy a matar Voy a probar mis armas contra él <risa> No sé qué me ha matado antes, pero pues Bueno, ni siquiera dinero me dejó Así que pues, ni, ni modo Pues, puedes, es como No te dejan Crazy, shut the fuck up. Uh. <risa> ya vieron ese arma. Está increíble. Y lo mejor que es infinita. Es como un taser de que tiene que recargarse. Oh, yes. Y soy invencible, la policía no puede contra mí en este estado. Ok, somos el equipo 1 Y el equipo 2 está ahí. Hacemos probar a mi equipo, no manches. Ah, oh, shit, ya, yeah, yeah. Estamos empezando a darle coche. Bueno, elijamos uno, es que no sé de qué va a tratar esto, ¿sabes? Life is in holding on to finish. Ok, no sé, esta me gusta Esta me gusta porque mis es a todo terreno, nice eh, Todos sabemos que el mejor, el mejor traje de este asombroso juego Este no, pero también está muy padre, este también eh, No sé, está raro, ok Nice, este, perfecto, vamos a continuar el post -show. ¿Por qué? Porque yo quise, es que el pollo da suerte, ¿no? ¿Sabes? El pollo, con él siempre hemos ganado, o al menos, bueno, nada más he grabado un video que te GTA, ¿no? Pero ahorita es 16 segundo, pero me ha dado buenos resultados el pollo. Bueno, también hay un video ahí que no grabé, Red Play, ok, sí, sí, sí, ah, un video que no grabé porque neta no me gustó, era de una de carreras que así de, neta no soy muy bueno manejando, Ya lo ¿no? pueden ver como luego como chocó, o sea, estoy como en un punto medio, pero en sí cuando trata de obstáculos, vueltas, todo eso, pero no tienes que chocar nada para poder estar en un buen lugar. Que choca tantito, pero la sé, ya nunca los alcanzas. Así que, pues, bueno. y a lo mejor, la destrucción. A ver, ojalá, a ver, puede que la cámara estaba trabando no sé por qué. Bueno, igual sí, porque está cargando muchas cosas. A ver, buscamos estáticos. ¿como okay, ya yeah. <laughs> okay, No sé qué es eso Ya ven que poco a poquito, de este... Vamos acostumbrándonos El es que más me gusta es uno de atrapa la bandera Pero bueno Ok No hemos iniciado y uno de mis compañeros está dañado What the fuck, man Here we go Here we go, here we go Get an employee aquí Ok Ok tengo que, chocar, tengo que chocar, tengo que chocar, tengo que chocar, tengo que chocar Antes de que me dé la bomba, antes de que me de la bomba Ok, quiero ese coche Ah, perdóname si soy muy malo conduciendo Pero, oh shit Yay, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ahora tengo que Escapar de él, ok, entendí esta, esta modalidad Todo tengo que escapar Ah, ok, este me gusta Estos juegos, no, de, de que no tienen que Tocar por la bomba, ok Eh, una opción muy mi campera es... No hace nada, ¿sabes? ¿no oh, man. Ya explotó uno. Ya explotó uno. Uy, oh, es cierto. Eh... Vamos a ayudar a explotar a los demás, ¿no? Igual este... Eh... eh si ya exploto... No o sé, sea, si destruyo antes. A los demás... Pues que ganemos. con ventaja. Ok, ok, ok. Aquí está una la faca. Aquí está un la faca. Vamos a correr, vamos a correr. No, no, no, no, no. Ok, ok. Me la jugué Ok, otro morado tiene la bomba Nomás hay que esperar lo bueno que tenemos ahí El contador de la bomba que va a estar ahí Solamente hay que escapar de él E intentar chocar a los demás Así que bueno Miren, yo soy bueno, yo no choco a mis compañeros Como en estas partidas que me han tocado Compañeros, muy... Ok Ok, ok, ok Chocalo, chocalo, pelotudo, chocalo, chocalo ¡Tú no te me escapas, repelotudo! ¡Repelotudo! Mira, creo que los de abajo ni siquiera están dando cuenta de que estamos aquí. Al menos el de la bomba no está dando cuenta, y casi a disparar, casi a morir. Ok, corre, oh, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. ¿Porque está acá quedas desde tu momento? Ya valió, ya valió shit. Ok, tres, dos, uno, ¡toma Oh, sí. Ok, ok, ok, ok, ok. ¿Ya no hay que perseguirlo? Hay okay, que, hay okay. que... Hay que, la hay que largarnos de aquí. <risa> ¿Por qué me tramo? Tanto, tanto ver al... Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, No sé, no está... ¿Está el mío? No, no, no está. Ok, ok. Solo hay que... Evadirlo. Evadirlo, evadirlo, evadirlo, evadirlo. Mira, evadirlo. está poniendo la mira. Me está poniendo la mira. Me puse la mira. Hay que correr. Oh, shit. Lo malo de este coche es que no es muy rápido, que digamos. Neta, para eso me voy a leer. ese coche que dispara. Está muy genial eso. A ver, entonces tenemos que evadirlo por unos segundos, ya que se va a explotar. Ya casi va a explotar. Ok. A ver, que vamos a una posición difícil de que nos alcance. Oh, ¡No! ¡No! ¡No! ¡Compañero! Ok, ahora yo tengo la bomba. Yo tengo la bomba, yo tengo la bomba. Se la tengo que pegar, se la tengo que pegar. Che, chet, chet, chet, che. ¿Por qué yo? Puda. ¡Tan! ¡Poquito! ¡Nos faltaba! A ver, fuck! Es que, se mueve mucho, ¿sabes? Ok, ok, ok. ¿Solo tengo que? ir a chocarlo, ir a chocarlo, ir a chocarlo, iba a iba a chocarlo, ir a chocarlo, ir a chocarlo, a Oh. <risa> la jugó bien, ¿sabes? Todo depende de nuestro último compañero. What the fuck? Es que, no, más yo, les... yo la impliqué bien. Nada más que eso sí, es para chocarlo se le Él el... se pasó el lenzo de campero. Nada más se la pasó dando vueltas. Bueno, o sea, me retiro que ni siquiera aceptó tantito. O sea, él a full. Uy, o sea, está bien. Tranquila, olvídalo. Él era el único compañero que estaba. La otra vez que lo jugué, no está. No, no, no, Yo, neta, tengo el truco ahí. Tengo el truco. Sé sé cómo hacerlo. Que me voy a chocar varias veces también. Pero sé el truco. Sé hacerlo y lo voy a hacer. Sé con qué coche es más. Porque esa partida sí me fue bien. Nada más que no la quise subir porque. Como les digo, me tardaba mucho. Me tocó un coche como ese muy flexible. Que con cualquier toquecito. Eh, se voltea, se mueve y al chile no. Eh. Pero lo bueno de ese coche es que... Coche que me toque, coche que explota. <laughs> o sea, tienes ventajas, ¿sabes? Ah, mira qué bonito. Les <laughs> dije o a sea, los del shot que... Que <laughs> dijeran hola YouTube, ok. Les mandan un hola. Ahí hey, lo ven. Obviamente, si no, no van a entender porque qué <laughs> yo en español. Ok, hi, bros of... Hello. America. O wh whatever you, you, you are from. I don't speak English very well, God you can understand you know i'm like as normal for you okay ya yeah. dejamos de hacer tonterías eh, me quito un poquito porque no había muchos participantes así que vamos con esto y para que no haya policías okay eso tendría otra manera movies, ah mira es movies la movies carrera okay okay esto me fue muy bien otra vez, nada más que yo la regué. Okay. Vamos a ponerle de color, no, no tan llamativo para que no me me peguen. Que digo que no llamativo y mira. No, vamos a ir con el pollo. Confirmamos. Ok, ya ya, ya, ya voy entendiendo más. O sea, esto va a ser la carrera, la quiero hacer otra vez en otro video. Eh, sabemos que la moto no nos conviene mucho, porque la mayoría de estos coches, Yo con este coche me he hecho una moto fácil. Y aparte puedo... No sé, me gusta los para que así puedo venir y hacerles Adiós, para... Y bueno, click's ready. Ok. Me estaba yendo trabado. Ok. Soy último, ya lo sé, cresteros, pero... Ok, ok. Vamos avanzando. Ok, ok. Lo mejor es ir aquí. Lo mejor es ir aquí, lo mejor es ir aquí, lo mejor es ir aquí Hay que controlar las vueltas, hay que controlar las vueltas Ok, ok, ok, ok Lo malo es que aquí se están dando de golpe todos Ok, ya no es tan sencillo como la otra vez, ¿sabes? El otro tenía como mínimo una oportunidad de ir abajo Oh, shit, oh, shit, oh, shit Oh, shit No manches, no y sigo siendo uno de los últimos, ¿sabes? Ok, ¿aquí no hay nada todavía? Ok Ah, van agregando obstáculos. Oh shit. No, no, no, Oh, men, men, men, men. Ok. No, no, no, no. Ah. Oh, Voltate, volteate. Ya, ya. Tengo no hay que perder. O sea, ya sé que voy muy mal, pero.. Ok, ya explota uno. Aquí cuenta el que más sobrevive. Ok, ¿vemos a un vamos a un vato, vamos a un vato, cómo a ¿sabes qué? No, no vamos a arriesgarnos a descomponer el coche Es que lo malo es que el coche se da muchas vueltas en estos lapsos O sea, que... pero me si me cae pero problema, me concentro En sí, el coche al dar vueltas de este estilo, se tiene más probabilidad de que se vuelque Ok, vamos para la posición, no, nada mal vamos Si vemos una de estos hay que activarlo, para que los demás se vayan explotando Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. faq, what a con eso, Ok, no no no Ok, ok, ese bro nada más quiere molestar Ok Ese malta de la moto se cree nada más, te... me acerco, me acerco y vas a ver, hermano ah, Nada más me acerco a ti y vas a valer, a ver, creo que como topes chistes que no los puedo ver de repente Así que bueno ¡Ah! No, sí me dio, bueno, tampoco tanto eh. Buen giro, buen giro, eh, Brandon Shell! Ahí sí. Nice, te la compré. ¡No! ¡Son bombas! Ahora lo entiendo todo. Ok, ten cuidado, tener cuidado. Esos topes los que más molestan. Ok, vamos a ir aquí. después de aquí. Pegadito, pegadito, pegadito, pegadito. pegadito pegadito pegadito pegadito Es que es una cara de obstáculos, carnal. Ok, voy a pasar la muerte, voy a pasar la voy a la voy a la muerte Ok, no, no, no, no, no No, no, no, no, no, Fuck no, okay. <risa> ¿Qué no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ok, le dijeron un coche. Max, somos como dos contra 400 bueno, la... Por la anécdota. <ríe> Bienvenidos a la masacre del matadero. Qué buena manera de vestirse de es pollo para esta masacre. Buena comida. Me van a desayunar, van a cenar, lo que ellos quieran Es que ver. Somos dos. Destroy the enemy. Ok, estamos bomba. Ok, ok. Esto puede ganarse, tal vez. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. ¡Ah, ya! O sea, nosotros tenemos que ir masacando a los demás. ¿No ¿Es como un tipo policías contra ladrones? Ok. One out. Ok, one out. Mira, mira, Aquí tampoco es ir tan rápido, es controlarlo bien. Controlarlo bien, controlarlo bien, controlarlo bien, controlarlo bien. ¿Y puede que ellos utilicen una torreta o algo así para destruirme? ¿Quién sabe? Ok. Ok, alguien está activando la torreta. Eso no me gusta. Ok, ok, ok, ok. Ok, ok. Ya ya entendí, con razón eran tantos contra poquitos. Tenemos que ir masacrándolos, a ver. Ese rojo me anda gustando. ¿Por qué? Porque es llamativo. Ah, a ser shiny. Come on, come on, man, come, on man, come on, man, come on, man, come on man Come on, man. Come on, man. I wanna destroy you, bitch. Vente pa' acá, vente para acá, vente para acá. No Eso sí, así estaba otra vez, como chocándome. No la más, ¿sabes? Pero... Digo que... Es que está a nada. Ese rojo está a nada. Ok, ok, ok. Ah, ok. Por agarrar torreta, mala faca. Es lo que me gusta. Ok, pistola, yo no sé desde cuándo se empezó a trabar. Pero bueno. Acabo de destruir a varios con la torreta. ¡Oh! A ver un momento en el que no me muera así <ríe> Bueno ya yeah. Eh, eh... Fuck. espero que hayan visto lo épico porque en sí que yo estaba matando a gente con un... super mañana Nada más ir chocando despacito tampoco ir tan lo loco! Se si, sí, malditos se la saben, se los se los se los Destroy the enemy team, I know, I know, I know that, I know that them Okay. ok, ok fuera ah, Es que es así, tranquilo Igual, hasta me concentro mucho y... Ok, y acabó ¡Loser! Ah, sí, es que no nos matamos a todos Es el problema Pero es que estuve un momento quieto porque luego vi que se trabó la grabación Y dije no La grabación Y pues bueno, ya No sé hasta dónde quedó grabado pero así, ah, la técnica era esa: Ir de poco a poquito, Y sí, nos hemos matado bien, pero digo que te que quedar. Round 2: A ver, espero que sean justos y no sean solo nosotros dos. Ah, ok, ok, ok. Somos varios. Imagínate que a los dos que nos tocó perseguir. Oh, shit. A ver, cabrón. A ver, cabrón. Es que neta, tenemos que cuidarnos a nosotros, neta. No, me chocan a la bestia. Bueno, yo lo que sé es que he visto correr de los otros. Pero escaparme muy... Ser un subnormal mala pacto, no sé talón dónde Pero sí, lo que más recomiendo es ir activando esto. Ok, ok, ok. Solo ve activando todo esto. Y todo va a salir bien, hermano. A ver, también hay que picarnos de modo porque se puede ayudar mucho. Okay, okay. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. <risa> uf, uf, uf, uf, uf, los uf, uf, Ok, uf, uf, uf, uf, uf, uf, Ok, ¿Dónde está el otro? Ok, ¿no es dónde está el otro? F, F, F, F, F, F no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hay que tener cuidado, a ver, fielteros. A ver. Ok, ok. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¡Ah, Max! ¡No! ¡Sabía! ¡Ay, no puede ser! ¡Estaba ahí! ¿Enfoca? Ok suscríbidos cuando no vean el enemigo sálganse <risa> ok ok ok ok ok soy un dron y puedo detonar ok este hay alguna manera de que pueda puedo detonar por favor ok ok puedo detonar soy un dron Orale, son órale. puedo seguir jugando ok vamos puse pues, malapaca y vamos a detonarle la cara Detona, detona, detona, detona. Detona, detona. ¡No! ¡Ah, sí! <ríe> Digo, sí. Detonaba muy lento esa cosa. Era como estar persiguiendo a los así como tumor. Pero bueno, estuvo bien, estuvo bien. Y bueno, espero que les haya gustado, de like, si y todo lo que si quieran. Ya saben que si quieren más, te apoyo no, y que se haya ¡Adiós!